Y la otra cuestión que para mí que es fundamental es que eh, es posible eh, luchar por la derogación de la reforma laboral, pero para eso es necesario una cosa que es básica en el movimiento sindical. No se cambian las cosas en una empresa, en un sector o en una situación si no hay, ante la clase trabajadora de ese sector... Eh, ...una alternativa y unos colectivos, sindicatos o, o, o alguien, entidades que defiendan que esa alternativa... ...quiere decir que para que de verdad los trabajadores puedan asumir la lucha por, de, por derogar la reforma laboral... ...es necesario que haya una alguien que sostenga eso y por eso es necesario organizar un movimiento unitario... ...en el sentido en que se está planteando la, la tabla de organizaciones sindicales, que se está planteando en otros sectores... Y incluso no solamente de los sectores de la izquierda sindical, sino intentar llevarlo a los centros de trabajo, incluso es un movimiento de base, incluso incorporando a sectores sindicales de los sindicatos mayoritarios, pero que estén en contra de la firma de, la, de lo que han hecho sus cúpulas. ¿no? Porque eh, lo fundamental es que, se, que haya, digamos, una entidad o un sector sindical que esté planteando esa lucha y lo digo porque recordemos que la reforma laboral la en su momento la aprobó en el 2012 el gobierno de un golpe se hizo una huelga general